Sí, Angélica. Hola. Estuvimos antes de ayer en la movilización que, que en la que estuvieron presentes organizaciones sociales, trabajadores de la educación, ceramistas, estuvieron también organizaciones de izquierda. Estuvimos por una situación muy importante, que es la, la, la situación que está viviendo en todo el país y todo el mundo, la clase trabajadora, por el ajuste, la represión que se está aplicando sobre la clase y que no es ajena a la situación que vivimos acá en Neuquén y específicamente la docencia neuquina. Es por eso que también en el último plenario de delegados y delegadas... Que fue la semana pasada, muy bueno, ¿no? Pasada, 120 sí, delegados. Muchas compañeras y compañeros, algunos nuevos, otros con más experiencia, estuvimos discutiendo sobre esta situación y allí nos organizamos para estar presente el primero de mayo, pero también nos detuvimos en discutir cuáles eran los problemas que nos estaban atravesando. Entre ellos, uno de los principales es la situación inflacionaria que nos viene, digamos, perjudicando y que viene golpeando fuertemente lo salarial y que además a esto se le sume la situación de infraestructura, digamos, la amenaza de reforma previsional, el avance de las reformas educativas, la violencia que hay en las escuelas. Entonces, todas estas situaciones nos parecía que ameritaban, y es así como lo resolvió el plenario de delegados y delegados que eh, a TEN Capital exigirle, a TEN Provincial, perdón, que llame urgente a Asambleas, una asamblea en todas en las la, provincias. En toda la provincia para poder discutir estos temas y poder pensar acciones a partir de las cuales podamos digamos, eh, avanzar en la resolución de todos estos problemas. Bueno, y si Aten Provincial nos llama, que Aten Capital llame porque es necesario organizarse. Y seguramente nosotros desde Aten Capital estaremos evaluando esta situación y si es necesario, eh, estaremos también trabajando en una convocatoria asamblea para poder eh, canalizar este reclamo que, que es, es, es muy sentido, digamos, en la defensa. Bueno, muchas gracias Brenda. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.